Hoy es una fecha importantísima para la República Dominicana. Históricamente, un día como hoy, 9 de marzo, en la calle El Tapao, así se llamaba lo que hoy se conoce como la calle 19 de marzo de la ciudad colonial. En Santo Domingo nació Francisco de Rosario Sánchez. Para hablar de Sánchez, hemos invitado a William Acosta, historiador, profesor, y vamos a hablar sobre Sánchez. Sánchez, padre de la patria, obras y aporte a la independencia nacional de la República Dominicana. Con nosotros el, el, el historiador William Acosta. Buenos días, William. ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, Buen día. Quiero agradecer día. la oportunidad que me han brindado de venir aquí con el propósito de hablar sobre la vida y obra de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los próceres de la independencia, Así es. que en el día de hoy con, se conmemora el duocentésimo cuarto aniversario de su natalicio. Si es que... 204. Correcto, y 204. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué significa Sánchez para la historia eh, que se desarrolla en la década del 40, en, en el siglo antepasado? ¿Qué significa Sánchez, Francisco de Rosario, Sánchez para ese periodo de la historia nacional? Bien, el significado de Sánchez podemos verlo desde múltiples áreas. Por ejemplo, eh, en área de conseguir la independencia nacional, eh, aún no siendo fundador de la Trinitaria, Exacto. Sánchez tuvo un rol específicamente fundamental eh, en razón de de ser el, el que a la ausencia de Duarte dirigió el movimiento y también asumió eh, diferentes cargos. Es decir, eh, tenemos en el caso como por ejemplo la redacción del manifiesto de, de enero, de enero. que fue eh, redactado por Sánchez, aunque fue corregido por Bobadilla. Tenemos también el izamiento de la primera bandera nacional y en su parte genética tenemos que... Su familia tuvo un vínculo con, con el proceso independentista, ya que María Trinidad Sánchez también pertenecía a la familia de Sánchez. Era su tía. Sí, correcto, correcto, la tía. Es decir, en Sánchez podemos enfocarlo de diferentes vertientes en el proceso de independencia nacional. Y en Mira, qué interesante, tú sabes que hemos desarrollado en el mes de la patria Que culmina hoy, precisamente desde enero 26 hasta el 9 de marzo Ya se ha eh, establecido en el país la, el mes de la patria Y nosotros como Telenor tuvimos lo que, honor y, honor y gloria a Telenor Una serie de, de, de entrevistas, de entrevista, eh, reportajes, de, de reportajes. Relacionado con el y tema. es importante porque mucha gente se, <coughs> se interesaba en los temas históricos, pero inmediatamente hacían saber que por qué esa reducida importancia que se le ha dado a la participación de los demás eh, padres de la patria. El caso de Mella en febrero, eh, que también conmemoramos su fecha sí, su, natalicio. su natalicio pero ahora el día 9 de marzo no se le ha dado tanta connotación y la gente se, ha, se me lo preguntaba cuando no solo era Duarte sino que son tres y en este claro. caso el tercero podríamos decir en el cronológico de, de nacimiento es Ed Sánchez bien eh, yo creo que es importante el señalamiento que tú estableces, y lo digo primeramente porque es oportuno aclarar que la historia como ciencia tiene un carácter subjetivo, y nosotros somos los que debemos objetivizarla. Cuando me refiero a que tiene es muy subjetiva, depende mucho del enfoque que cada autor dé a un hecho o a un acontecimiento o a un personaje. Nosotros podemos, por ejemplo, señalar que hay personas que se refieren a un hecho histórico, como por ejemplo la dictadura de Trujillo, y si tienen algún vínculo con las hermanas Mirabal, entonces esos personajes, esos historiadores van a enfocar a Trujillo desde el punto de vista de, de, de que fue un satánico, sí. eh, en cuanto a respeto de los derechos humanos. Sin embargo, podemos encontrar entonces otros historiadores que a Trujillo, lo ponen como una persona que pagó la deuda externa, que había economía, la, una estabilidad económica, es decir, la creación de bancos centrales y de muchos aportes que hizo. Entonces, va a depender mucho del criterio donde se le coloque a Francisco de Rosario Sánchez, dependiendo de los autores. Pero es sabido por todo que Sánchez en el proceso independentista jugó un rol si se quiere, de tanta importancia que en ausencia de Juan Pablo Duarte tuvo que asumir la dirección del movimiento, es decir estuvo en el escenario completo muchas veces también se tiene la, la tesis de que Sánchez en el momento en que estuvo en el exilio, cuando entró por Haití eh, se vendió no diríamos que se vendió pero sí que buscó ayuda prácticamente en, en el lugar del enemigo Buscó Pero, el apoyo de Jefral para... Mira, eh, eh, eh, Juan Isidro no, no, no, Jiménez mal, Rullón... Mal interpretado en algún momento, ¿cierto? Juan Isidro sí. Jiménez Rullón tilda a Sánchez de traidor. Y precisamente sí. uno de los elementos que utiliza en el libro El mito de los padres de la patria es precisamente eso que tú acabas de decir, William. Pero yo que soy un sanchista, seguidor de Sánchez, que conozco bien lo que ocurrió a su alrededor y lo que hizo Sánchez, eh, lo que entiendo fue que Sánchez vivió su tiempo. Indudablemente que para ese grupo de nacionalistas, de patriotas, eh, muchos, no solamente Sánchez, muchos entendían que la República Dominicana no tenía condiciones para continuar sola con la, con la amenaza al doblar de la esquina, sí. que era Haití. En ese momento nosotros no teníamos problemas con ninguna gran nación del mundo. Era con Haití y era el vecino. Si tú tienes problemas con tu vecino, ¿qué es lo que tú haces? Tira una pared de blopa para que te evite el problema. Porque si dejas los alambres, te van a seguir tirando pendejada para, para el patio tuyo. Entonces, eso fue lo que hizo Sánchez. Lo que, así es como yo lo interpreto. Él vivió su tiempo y actuó de la manera como él entendía debía de actuarse correctamente en su tiempo, en su contexto. No sé sí. qué opinión. Tutu. Sí, sí. Mira, eh, Amado, Sánchez, nosotros podemos visualizarlo ...de los tres padres de la patria... ...y a raíz de la, del comentario que, que hiciera Francis también... Uh -huh. ...que tuvo el privilegio, diría... ...de no solamente participar en el proceso de independencia nacional... ...sino que Sánchez también fue un ferviente opositor... ...a lo que fue el hecho de la anexión a España... ...el 18 de marzo de 1861... ...es decir, eh, y si tú observas desde el punto de vista... ...como establecieron la cronología ahorita del nacimiento... Sánchez eh, diría que fue el mártir porque murió fusilado. Fa Sánchez fue traicionado a raíz de lo que hiciera eh, Pedro Santana. Sí. Es decir, que fue no solamente destacado en la lucha por la independencia nacional, sino que también eh, fue un opositor férreo sobre, para la anexión a España en ese año, 1860. Su ideología eh, se centra en la base que mostró Duarte como propósito de nación. Eh, lo compara, o decir, su accionar era apegado a esos ideales, es lo que eh, estableces en tu comentario. Correcto. Entonces, cuando tenemos un hombre de esta, de esta categoría, por lo cual hoy goza de tener también el nombre de ser padre de la patria. ¿Cuáles virtudes? Cuál es, eh, ¿Qué preparación tenía Duarte? Eh, tenía Sánchez. Sánchez para uno visualizar porque sabemos que Sánchez era un atero que, que venía del sector ganadero. No, no, no, de la, no Santana, Santana, Sánchez, Santana, eh, espera, Santana. Para, Santana. Era un atero, un, un individuo con, con cierta capacidad económica. Okay. Y se involucró en la política producto de que el hermano de Duarte lo, lo haya involucrado. Que no era él, sino a su hermano. Sí. A Ramón, en, Ramón. A Ramón. Entonces, <coughs> ¿qué preparación? Porque uno se pregunta. Duarte, ya sabemos su vida, su formación, su academia Correct. y lo que vivió en, lo, en, en, en su formación. Pero Sánchez, ¿qué formación tenía? Fíjate bien, uno de los, de los méritos que nosotros podemos señalar en Francisco del Rosario Sánchez es que viniendo Sánchez de, de, de una familia humilde, a diferencia de los demás eh, padres de la patria, a diferencia de Duarte, a diferencia de, de Mella, Mella que pertenecía a un grupo social y económico que eran los cortadores de madera en ese momento y Duarte que era hijo de ferretero, es decir, con condiciones económicas para... Eh, socialmente tener un acceso o, o tener un acceso directo a estudiar, a prepararse. Fíjate bien que eso fue uno de los obstáculos por lo cual Sánchez tuvo que, que, que superar. Primeramente, eh, el prejuicio, que tú sabes que la descendencia de Sánchez tenía que ver con una, como algunos historiadores la califican como descendiente de una negra parda africana, es decir... Eh, Oraya del Rosario. Por del de Rosario. del Rosario. Eh, entonces, fíjate bien Vencer el prejuicio Y además De hijo de una persona Que económicamente Vamos a suponer para subsistencia en esa época Que era un carnicero Es decir, hijo de Ese es uno de los méritos que yo Narciso visualizo Narciso Sánchez, Narciso Sánchez sí, sí, Narciso Sánchez Es decir, con una función económica muy limitada Y Sánchez logra En su preparación Como ya tú señalaste, primero ocupó algún tipo de cargo como en el Estado Civil, pero también trabajó como peinetero de concha. Eso es que si, un peinetero. Eso era si una persona que, o fabricante, fabricante de peine o vendedor de peine. Okay. Es decir, es decir, y con todo y esa limitación económica, logra. Eh, como un autodidacta, es decir, que fue una persona que se enseñó a sí mismo eh, conseguir el título de derecho, función que la historia registra con, con grandes defensas que hizo ese gran padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Es decir, que el mérito de Sánchez, podríamos decir, que triple sí. en, Tú sabes en, que, en su función. ¿tú sabes qué paradoja hay en la vida de Sánchez? Francisco de Rosario Sánchez lo fusilan en San Juan sí. en 1861, creo que sí, fue. Correcto. ¿Qué pasa? Que en ese juicio. El 4 de julio. 4. 4. En ese juicio, sí. quien presidió el tribunal que lo juzgó y lo condenó a muerte fue Domingo Lazala. Domingo Lazala había sido acusado de homicidio y Sánchez fue su abogado defensor sí. y lo sacó absuelto. Oye, He qué mal. Eso es un dato verdaderamente importante. Oye, oye qué paradoja. Incluso él se lo recuerda. Yo le quiero recordar a usted, Domingo La Sala, que usted que mató un pariente del Cibao, parece que mató a alguien relacionado familiarmente. Eh, yo fui su abogado y lo saqué absuelto, aún siendo usted culpable. Claro, un abogado, pues, sí. y él se defendió a sí mismo. Sí. Al final dijo, yo muero con mi obra. Yo no quiero para mí nada. Para esto, estos no son culpables de nada. Yo lo metí en esto. Para mí nada, ahora yo muero con mi obra. Si hubo sangre en la proclamación de la independencia, entonces abogado también dijo que había sangre ya en su muerte. Sí. Porque sabe que eh, el hecho de deslizamiento de la primera bandera sí. que fue la fue... sangre de María Trinidad. Exactamente. Sí. Para, para enestar la bandera se necesitó la sangre de los Sánchez. Sí. Para bajarla también se necesita sí, la correcto. sangre de los Sánchez. Correcto. Eso es importante. Mira, es interesante este aporte que haces a la educación nuestra y sobre todo porque estamos faltos de referentes si te fijas en que nos estamos ocupando muchos de los jóvenes de los nuestros y, y la edad en que andaban estos los padres de la patria desde qué fecha ya Sánchez participaba sí. en, en, la la vida, en la vida política por ejemplo ya Sánchez a la edad de 22 años ya Sánchez estaba ocupando, como dije anteriormente, algún tipo de cargo público. Es decir, que en esa edad todavía, en esa edad tú sabes que en países desarrollados, la mayoría se obtiene ya cuando la gente tiene 21 años. Sí. Es decir, que todavía iría un joven prematuro. Sí. Eh, y, lógicamente, eh, tuvo características que, que van desde términos intelectuales, hasta términos de, en el ejercicio práctico de, la, de las funciones públicas que le tocó desempeñar, porque también eh, ustedes saben que Sánchez fue el primer presidente de la Junta Central Gubernativa, el primer co gobierno colegiado que tuvo la República Dominicana luego de proclamada la independencia nacional. Tú sabes que tú, tú, le, tú le compras a Juan Isidro Jiménez William la idea de la traición de Sánchez a la República. O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso o lo criticas? ¿Cuál es tu posición con relación a eso? Bueno, yo, la posición mía fue la que te dije anteriormente. Fíjate que según los historiadores, según su criterio personal, porque la historia la escriben hombres y mujeres igual que nosotros, claro. y cada quien va a dar su punto claro, de vista. Nosotros claro. lo que tenemos es para objetivizarla, que leer lo, lo, los conceptos que emite cada uno y nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Y la conclusión mía en este caso, que es la que se refiere a tu pregunta, es que a Sánchez nada ni nadie le puede quitar el mérito que tuvo en el proceso independentista de la República Dominicana. Yo no sé si tú me compras esta idea, pero yo pienso que él fue más, más que un idealista, un hombre pragmático. Y no. hizo las cosas que entendía debía de hacer en el momento en que debía sí. de hacer, aun cuando fuera proponerle a Saint Denis que era el embajador sí. francés, el protectorado de Francia a la República Dominicana, a la reciente nacida eh, nación dominicana. Sí. Y, y entonces eso es lo que Juan Isidro Jiménez lo, lo, lo, lo puncha y, y, y lo de, y dice que es un traidor a la patria. Y quizás no, no, eh, no fue eso. Yo lo que pienso es que él era un hombre pragmático. ...vivió su tiempo como debió de vivirlo, ¿no? Sí, sí. Un hombre Yo, yo estoy de acuerdo ahí con, con primer, esa parte. Primer fiscal de Santo Domingo. Sí, de San pues, Santo Domingo. Ancho. Sí, primer, correcto. primer fiscal de la ciudad capital. Sí. ¿Y, un pro, y, y, y florífero padre? Ah, claro, bueno, yo... Claro. Eh, sus andanzas inguinales no las he averiguado. Tuvo <risa> hijos... <risa> Claro, tuvo. Ver, dice. Me parece que tuvo.. <risa> Eso no son cuentas de mi rosario, diría. Cuatro, mi o cinco hijos. Amelia, <risa> tuvo varios hijos. No, no. Juan Francisco. Sí. Es eh, decir, en varias mujeres, sí. que yo tenga conocimiento sobre esa base, eh, con cinco mujeres. Pero un Morenito Gustón. Bueno, hasta William? <risa> cinco. Con cinco Así fue. aproximadamente. Era un Padrote Era un hombre peligroso. Sí, bueno, pero, pero no se puede tienes... asociar, digo yo, no. la vida sentimental con, con, con no, la no, vida no, republicana claro no. de este hombre. Claro que no, claro que bueno, no. Bueno, si tú analizas a Simón Bolívar, Ay. tenía prácticamente las mismas características. Ay. El bueno, más grande sí. héroe americano. Así Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, eh. Bolívar y Palacios. Así, Así se llama. Es. Es decir, bueno. William, entonces tú consideras que, que, que hemos relegado el nombre de Sánchez. Debe estar en el en el, el currículum eh, educativo el resaltar no solamente la figura de Duarte, sino la de Sánchez siendo su sucesor y, y, y quien haya asumido sí, en algún sí, momento la responsabilidad. La responsabilidad. Mira, eh, estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. Fíjate bien que cuando Duarte, se, cuando se cumplió el bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte, el organismo, el Ministerio de Educación, realizó actos tendentes a desarrollar eh, y a destacar la vida y obra de Juan Pablo Duarte en todas las instituciones educativas, y eso se hicieron. Yo fui de los que participé en proyectos educativos de, sobre Juan Pablo Duarte. Sin embargo. Para el Bicentenario de Sánchez, el asunto no fue igual. Tú sabes muchas veces que eh, los historiadores y nosotros mismos los seres humanos, nuestras pasiones no, nos sitúan a veces a destacar una cosa y hacerle sombra a otra. Pero pienso que de ninguna manera el papel realizado por Francisco de Rosario Sánchez en ese proceso eh, se ve como destacado. Bueno. ¿Tú sientes que no que no, destacado? no tiene? Tú sabes que si vamos a, a, hasta el racismo, hasta en la moneda de Sánchez eh, colocada en, en, en, en la moneda nacional la colocaron en en, en lo de 5 pesos. <risa> <risa> hasta Mira, de cinco. <risa> bueno. Mira, este, hay, hay un dato interesante al final de la entrevista con relación a Sánchez, y es que Sánchez fue, y eso por eso yo digo que era un hombre pragmático, Sánchez fue el, el fiscal que conoció el, el juicio contra Antonio Duvergén. Sí, y eso es una de las cosas que manchan su historia, hasta, hasta donde tú puedes verla, yo siempre, yo repito, él actuó en su tiempo, en ese momento Sánchez entendió que su posición debía ser del lado del Estado como fiscal no del lado de la defensa de Antonio Duvergé que fue un guerrero esclavo de la frontera Claro, como le, dijo sí. Balaguer, como le llama Balaguer en su libro Centinela de la Frontera Del Monte y Tejeda escribió una carta al ministro de Guerra y Marina, que no recuerdo quién era en ese momento, y le dice, Sánchez el desgraciado, ha sido, ha sido elegido ex profeso como fiscal de Santo Domingo, porque una voz del 27 de febrero pesa demasiado en este país. Una voz del 27 de febrero. Claro imagínate un, un, un independentista como él que lo nombran de fiscal para un caso en contra de alguien tiene que ganar el juicio obligado yo se aspiro a que el, lo, lo que hacemos aquí como comunicadores de llevar estos temas y despertar la inquietud que dejas en, tu entre, en, la, en este momento en este conversatorio acerca de la vida de Duarte sea replicar la, el interés que debemos darle o de, de ponerle a los padres de la patria porque tenemos características únicas somos una, un estado insular debimos, compartimos isla y territorio y, y cuyas historias de ambos son eh, prácticamente únicas en la forma que surge Haití, en la forma que República Dominicana logra de la colonia hacer un Estado. Debemos de, de, de, de, de, de motivar a a, la, a los jóvenes a que conozcan de la historia. Oye, al final, yo quisiera que tú nos dejaras una idea. ¿Cómo, ¿Cómo ver la historia de Francisco de Rosario Sánchez, su vida, para proyectarla hacia el futuro de la República Dominicana? ¿En qué nos beneficia el conocimiento de esa vida para proyectarla al futuro? Si, presente y futuro, vamos a decir. Si tú me das la autorización, yo te puedo leer algo que escribí sobre esa base. Francisco del Rosario Sánchez lleva por título y dice de la siguiente manera. Francisco del Rosario Sánchez, un patriota muy valiente, luchó hasta conseguir ver su patria independiente. Desde muy temprana edad fue joven intelectual que vence todos los prejuicios hasta el de tipo racial. Hizo por primera vez la bandera nacional para dejarnos otra vez un ejemplo continuar. Luego de la independencia, formó parte de la Junta, pero los anexionistas con facilidad lo expulsan. Luchó contra la anexión de nuestro país a España para hacer de su nación que se tendiera su hazaña. Santana, ese gran traidor, Fusiló al Patricio Sánchez, pero sus ideales viven hoy junto a los de Mella y de Duarte. La entrega y heroísmo exaltó junto al honor de luchar contra el depotismo que impidió el paso al traidor. A la hora de tu muerte actuaste con gallardía, asumiendo una condena de traición y cobardía. El sacrificio de Sánchez demostró su patriotismo para que los dominicanos lo imiten haciendo lo mismo, es decir, imitar Muy bien. el ejemplo de, bien. de Sánchez. ¡Magnífico! Gracias, gracias, Amado. Replícalo, replícalo. Gracias, William. Señores, a llegar a ese... ha sido un conversatorio, porque ni siquiera entrevista. Sí, un sí. conversatorio con William Acosta, historiador, eh, amigo de muchos años, eh, hablando de Sánchez, padre de la patria, obra y aportes a la independencia. Con William hemos... Dado unos pinceladas se de la vida. De San. dos anchitas. Sí, exactamente. <risa> <risa> bueno, gracias William por acompañarnos. Nosotros continuamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos, todavía nos queda más contenido del programa. Muchas gracias, William Acosta.